la agonía y el éxtasis de elegir una clase optativa Pero lo que yo quería era apreciación musical Buena elección, hay mucho que aprender de un área sencilla O de una cantata Aprender nunca La quería porque la imparte la señorita Bach o la señorita Kickback como se le conoce generalmente ¿Qué hay de arte en macarrones intermedio? Lleno ¿Y danza interpretativa? Lo siento ¡Uy! ¡Me muevo como una hoja con el viento! No entiendo. ¿Por qué vas a tomar una clase si no vas a aprender nada? ¡Nikki! El único propósito de la clase opcional del semestre es no aprender. El cerebro necesita un ligero descanso de las exigencias colocadas en él por las otras clases más difíciles. ¡Uy! ¿Qué tal tejido de canastas bajo el agua? ¡Ah! ¿Por qué todas las clases buenas están llenas? Si se dan prisa, aún pueden entrar en Español 1. ¡Ah! ¡Anótenos! El cerebro necesita descanso, Nikki. ¿No hay algún modo de que pueda entrar en apreciación musical? No, solo que alguien la deje en las próximas dos semanas. Entonces, ¿dejarás la clase? Te daré un amiguito relleno. ¡Tengo a polvoso peluche! ¡Por favor! ¡Eso fue otro episodio! Mira lo que tendremos para español. ¡Libros de texto nuevos! ¡Yupi! ¡Y tenemos una profesora nueva! Ay, no soporto a las profesoras nuevas. Vienen aquí con sus grandes ideas y sus modos citadinos, pensando que pueden cambiar el mundo. ¡No! A mí me gustan las profesoras viejas que solo están esperando a que llegue su retiro. Milo, no sabía que ¿Ah? estuvieras en esta clase. No lo estoy. Ni yo... Yo tampoco. Buenos días, clase. ¡Buenos días, señorita vidas. Pero me cambiaré en cuanto pueda. También yo. Yo también. También yo. Gracias, gracias por su cálida bienvenida, pero debo advertiros que Español 1 no es una de esas clases de trámite opcionales. <risa> Primero, quisiera que todos os presentaseis y me dijerais por qué eligieron Español 1. ¿Cómo te llamas? Soy Pepper y, bueno, le diré la verdad, no elegí Español no se ofenda, guapa. Estoy segura de que es agradable, pero yo ya estudio mucho. Así que disculpe, pero en cuanto haya un lugar en apreciación musical, es ole que no te vi. <risas> Muy bien, pimienta Ana. Apreciación musical, señorita Barra. sopa española que aprendimos a hacer en la clase de español. ¿Puedes decir gazpacho? Gazpacho. Deja apreciación musical, Dieter. Tú debes tomar español y la próxima semana aprenderemos números, pronombres y cómo preparar una rica paella. ¡Gracias por el gazpacho! Pero aún así no puedo dejar apreciación musical. ¿La señorita Kickback? ¡Es la mejor! ¡Estamos aprendiendo a aplaudir! ¡Adiós, Títer! ¿Qué? ¡Oye, perro, el despacho! ¡Estaba muy picoso! ¡Oh, no! ¿Lo estaba? ¡Yo dije adiós! Español 1, señorita Vivas oh, ¡No pude llegar tan tarde! Abu Dhabi le roba la pelota a Kamalani. Abu Dhabi patea para Lil. Kamalani copa a Little! Buenos días, me alegra que nos hallaras. ¿Qué ocurre? Bueno, qué mejor modo de aprender los verbos de acción que con un buen partido de fútbol. Pedro Conjuntivitis trata de golpear la pelota para anotar gol con la cabeza. ¡Oh no! ¡Que le ha dado en el ojo! Piden tiempo fuera mientras traen una pelota nueva y el equipo de materiales peligrosos incinera a la vieja. ¡Adoro el soccer! En español, por favor. ¡Hala! ¡Que dije que me gusta el soccer! Ronnie patea para Goldman. Goldman se la pasa a Kane. Kane le pasa la pelota a Lidl. ¡Lidl patea y... ¡ole! ¡Oh! ¡Olé! ¿No es lo mejor? Aprendimos todo del baile flamenco en la clase. Apuesto a que es mucho más divertido que apreciación musical, ¿no creen? Lo siento, Pepe. Pero ham, no podemos ham. dejar apreciación musical. Están tranquilo y la señorita ¿Bag nos deja escuchar el nuevo disco de flamenco en clase. Hijas, que esto no está bien. ¿Cómo es posible que quieras cambiar apreciación musical ahora? Todos los días nos hemos divertido en español. Claro que parece divertido, pero es una materia optativa y te aseguro que estamos aprendiendo demasiado. Lo divertido es la clase de la señorita Kickback. No tienes que preocuparte por estresar tu ya sobrecargado cerebro y no tienes que preocuparte por un examen. ¿Examen? ¡Examen! Buenos días, clase. El examen de hoy será en dos partes. ¡Hala! ¡Vivan los exámenes! Primera parte. Uno de vosotros debe romper la piñata mientras está vendado. Segunda parte. Podéis reunir todos los premios, pero solo podéis conservarlos si podéis nombrarlos en español. <risa> ¡Hala! ¡Ahora acabaré contigo, burro! ¡Ajá! ¡El caramelo! ¡La tortita! ¡El collar! ¡Los lápices de color! ¡Choco Periquito! <risa> ¿No te fascina esto? ¡Aprendimos todo acerca de huir de los toros en español uno! ¡Ah! <risa> ¡Toro! Profesora, la señorita vivas. Duérmete toro, acuéstate aquí. Mañana te doy un dulce de maíz. Mm -hmm. Apuesto a que preferirías español 1, ¿eh? ¡Oh! ¡Gwen! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Peperán! Dos semanas terminaron. Si no consigo que alguien deje apreciación musical hoy, tendré que quedarme en Español uno el resto del semestre. No puedo creer que aún quiera salirte de español. Por última vez, ya estudio francés, Nikki. No necesito saber todos los idiomas del mundo. Pero la señorita Vivas hace que el aprender español sea muy divertido. Por favor, Milo, tú estudiarías cómo cavar zanjas si la señorita Vivas lo enseñara. Sí, eso es cierto. Yo, por una vez, no soy tan fácil de influir. Entonces, ¿por qué te vistes igual que la señorita Vivas? ¡Coincidencia! ¡Ah! Oh, ya es tarde. Tengo que ver a Wayne antes de las clases. ¡Adiós, amigos! ¡Ay! ¡Fuera de mi camino, perro! El banco... ...la farmacia... ...el buzón... ...la oficina de correos... ...la boca de riego... ...la luz roja... ¡Admítelo! Estás aprendiendo a pronunciar... ...y nunca te habías divertido tanto... ¡Silencio! ¡Sí! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Verde! La escuela... ...el árbol... ...la flor... La nube, el arbusto, las mellizas, el cielo, el payaso viejo, la ventana, la bandera, el lago. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Puedo ayudarte? ¿Usted patina? Sí, así llego a la escuela todos los días. ¡Hala! Pues yo igual. <risa> Bien, ya está listo, Peperán. ¿Vienes a clase? Hoy hablaré de Pablo Picasso, un artista español que revolucionó el arte mundial con un nuevo estilo llamado cubismo. ¡Viva la revolución cubista! Peperán Pearson, devuelve tu libro de español y preséntate con la señorita Bach de inmediato. Estarás en apreciación musical pimienta ana finalmente decidí aceptar tu más generosa oferta y qué delicioso bocadillo aprenderemos a preparar hoy una paella española acompañada por una crujiente tortilla de patata ¡Ah! es evidente que ha habido un error jamás pensaría en dejar español 1 por una clase de trámite ...porque el único propósito de una clase optativa es aprender algo nuevo y, dígame loca, divertirse al mismo tiempo. ¡Espera! ¡Quiero unirme a la fiesta! ¡Vivo por el sabor caleidoscópico de lo que llaman morcilla!